amigos, bienvenidos a un capítulo más de Zona de Entrenamiento En esta ocasión regresamos a los juegos de habilidad Y se más importante revisar este en especial que es tiros en nivel leyenda Porque es bastante triquilloso, es bastante difícil de hacer Y les puede tomar muchos intentos, así que aquí les dejo la forma más efectiva para poderlo realizar Básicamente lo que tenemos que realizar es pegarle a los botecitos de abajo Si, sí, o sea, olvídense de pegar en el ángulo, de pegarles arriba no, eso no nos va a funcionar Necesitamos pegarles a los, a los botecitos del, del piso Porque son los que nos van a dar los puntos que necesitamos Para resolver el ejercicio Que son muchísimos Son arriba de 50 mil Entonces todo el tiempo vamos a tener que estar Haciendo este pequeño, podría decirse Un poco de, de trampilla Pero esto es lo que nos va a ayudar a resolver el ejercicio Y poder, podernos dar ese nivel que necesitamos de leyenda El tiro tiene que ser muy ligero Es un toquecito Es un toquecito, es un pum es un toquecito Y lo importante es la dirección que el mono vaya de frente, aquí recuerden que el tiro es manual Entonces no van a poder controlar mucho ni van a tener asistencia de la máquina para cuanto tienen Por ejemplo, ven este tiro, se me fue justamente al, al poste Precisamente porque no tenemos ayuda de ningún tipo Entonces siempre les recomiendo que se fijen en el momento en que los botecitos van a acercarse hacia el centro Ubicar que los monos estos que se mueven no nos tapen mucho nuestro tiro Y tirar recto, recto, lo más recto que podamos para que podamos dar a los botecitos porque si no se nos va a ir por un lado, la vamos a volar o vamos a fallar nuestro tiro, que es lo que pasa en la mayoría de las ocasiones aquí si se fijan estoy fallando muchos intentos tratando de darle los botecitos pero eso nos va a pagar la recompensa aquí es justo lo que les digo esperar el momento en que esté en el centro tener favorable que esté al alcance de nuestro tiro y pum, dar el toquecito y tirar ahí le dimos a los botecitos otra vez es un poco tedioso y si sí les puede tomar no sé, a lo mejor unos 3 o 4 intentos realizar este ejercicio. Pero vale la pena si quieren ese asterisquito de tener todos, todos los ejercicios de nivel leyenda. Afortunadamente pues pues ya los tengo yo. Y por eso les paso estos tips, que me faltan algunos difíciles. Y próximamente los voy a estar posteando. Entonces esténse muy atentos y díganme cuáles quieren en especial para también poderlo realizar. Aquí como les digo es igual una línea recta. Con su stick una línea recta y un tiro muy suavecito. Muy suavecito para que nos dé muchos puntos No sirve ni pegarle al ángulo Ni darle por arriba O sea, va a tardar otra eternidad Y nunca lo van a poder resolver este ejercicio Entonces lo que les digo Siempre a los botecitos Aquí fíjense Necesitaba dos tiros a los botes Para poder pasar el ejercicio Y chequense como en dos tiros lo resolvimos Aquí ¡Pum! Tiramos, ya nos dieron 43.000 Y aún así necesitábamos otros 7.000 para terminar ¿Y qué creen? Lo logramos, nos esperamos Aquí derivamos un poquito los muñecos Nos regresamos y Papa Jones, papá, nivel leyenda. Pues bueno amigos, espero que este, este pequeño video les haya sido de ayuda para acabar este ejercicio. Recuerden que yo soy cerecero y siempre, hoy, mañana y siempre, FIFA la vida.